Buenos días, tardes o noches, según nos veas y escuches. Hoy vamos a seguir hablando de las preguntas sistémicas. Desde la terapia de enfoque sistémico, el concepto de conversación terapéutica se define como un encuentro que permite al terapeuta escuchar las necesidades y prioridades del paciente. Cuando un cliente plantea diversos problemas como prioritarios es tarea del psicoterapeuta explorar cuál de ellos va a tener mayor significado emocional y urgencia en la resolución, aspectos que consensúa con el paciente. En esta interacción, el psicoterapeuta escucha, a la vez, mantiene un diálogo interior sobre lo que está recibiendo y va generando hipótesis para orientar la conversación. De igual forma, aunque el equipo reflejo no esté presente al otro lado del espejo, el psicoterapeuta está obligado a preguntarse sobre qué aspectos incidiría en caso de que si lo estuviera. Las preguntas son la clave en esta interacción para que el terapeuta logre un acercamiento a las verdaderas preocupaciones no sólo del individuo, sino también del sistema en el cual está inmerso, de manera que dicho individuo mostrará interés por responder, o al menos reflexionar, dado que cada pregunta constituye la llave para abrir nuevas puertas al cambio. Se le transmite al paciente que el problema que presenta no proviene de una desviación o patología individual, sino de los relatos que creó alrededor del problema inicial tanto él como otros miembros de sus sistemas relacionales significativos. Por lo tanto, uno de los objetivos terapéuticos es de construir dichas narrativas y volver a crear, junto con el terapeuta, otras narrativas sustitutas en las que el problema no tenga cabida. ¿Cómo hacemos esto? Entre otras técnicas con las preguntas especialmente con las preguntas circulares. Este método se basa en el supuesto que en el cualquier sistema social toda conducta manifestada siempre puede ser entendida como una oferta comunicativa. Las conductas, los síntomas y las diversas formas de expresar los sentimientos no solo pueden verse como fenómenos que se desarrollan en el ser humano, sino que asimismo cumplen siempre una función en las relaciones recíprocas. Por ello, cuando se hacen preguntas sobre los síntomas es fundamental el modo en que los ve cada miembro de la familia, las expectativas y observaciones que suponen, así como la forma que se reacciona ante ellos. La próxima semana volveremos con otro vídeo del Espacio Pensamiento Sistémico. ¡Buen trabajo! Recuerda suscribirte para nuevos vídeos.